¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más después de mucho tiempo de no subir nada. Hoy día les voy a mostrar la forma de pasarse el mundo 5 sin complicaciones y de una, manera, de una manera fácil. Les comparto esto porque esta fue la manera que yo utilicé para pasarme el mundo 5. Así que bueno, bueno, a ver, primero los personajes al 50, el mayor capeo, el equipo que yo utilizo... Primero que nada, utilizo al protagonista Fuego, que básicamente ese sería el tanque. Uso a Claudia y Natasha y Cele de DPS. Si no tienen a Cele, pueden utilizar algún DPS. Porque no sé, yo en vez de si no tuviera a Cele, eh, yo utilizaría a Danche como DPS. Supongo que también puede funcionar. Ok. Este orden de acá es importante, este orden de aquí que estoy poniendo acá es importante, así que anótenlo. Ya en otro video explicaré por qué, den un me gusta si quieren ese video. Es de un detalle que no muchos notan, pero que es bastante importante, así que bueno, copien este orden y así entraríamos. Okay, aquí me dice que el nivel es inferior, eso da igual. Ok, otra cosa importante, eh, aquí la, la vía que vamos a seleccionar es la abundancia. Hay dos opciones, seleccionan este o seleccionan este a mi parecer, yo normalmente el que selecciono es este porque me puede tocar algo pues interesante ok, aquí es importante hacer todas las peleas y antes de entrar a una pelea fijarnos en pues el en enemigo, aquí dice que le afecta al físico pero saben, aquí solo hay uno físico por ejemplo si fueran dos físicos, o sea aquí solo es farmear gratis, incluso lo puede poner en modo automático el primer piso. O sea, el primer piso no es tan complicado. Ok, aquí vamos a seleccionar eh, una bendición de abundancia. Si no le sale, reinicien y seleccionen la abundancia. Aquí, por ejemplo, no me salió. Entonces voy a gastar 30. Y aquí tampoco me salió. Ok, si no le saliera, fíjense en alguna que tenga que ver con escudos. Ok. Voy a intentar recortar un poco este video para que no sea tan largo. Pero... También les voy a ir explicando cómo más o menos pues se puede pasar, o sea siempre intenten tomar todas las peleas que puedan porque entre más bendiciones de abundancia tengan mejor. La cosa es ir buscar escudos, defensas. Aquí voy a elegir batalla porque cupo bendiciones de abundancia. Que okay, aquí nos salió abundancia. Yo creo que a esa hora, Ok, ahora cuando seleccionemos varias, como creo que son cinco de abundancia, nos van a dar una mejora, una mejora extra. Que básicamente es como decir la ulti de Natasha Que básicamente cura todo el team Y ya está, entonces vamos a jugar en torno a eso La cosa es entrar con la debilidad Pues para que sea más fácil avanzar Y más rápido también O sea, no tener problemas Siempre, ok, ya vamos al primer monstruo Y aquí es donde vamos a empezar a funcionar Tenemos al protagonista en mitad de vida Y, ok, aquí dice que es físico Entonces vamos a entrar con físico Ok, aquí empieza la estrategia Lo que vamos a hacer es Hacer que el protagonista tanquee, o sea, siempre que podamos, pongan el escudo del protagonista de fuego para que con esto tanquee los golpes, se ponga un escudo y les inflija provocación, que lo que hace es que lo ataquen y después de eso pueden usar la ulti de la clara y ya, y la hacen. O sea, si pueden usar el escudo junto con la ulti de la clara, la hacen. Siempre este procuren tener un punto de, de turno o como se le llame para poder usar el escudo porque vamos a jugar en torno a eso y ese escudo es muy importante para la supervivencia porque si no nos buen shotean y aquí atacamos normal siempre fíjense aquí en los turnos este... ¿cuántos turnos tienen? para que procuren tener uno de este siempre tienen que utilizarlo siempre que puedan o sea atacar casi no ataco lo que hago es defenderme uso la ulti de, de clara y y juego a partir de eso porque cuando me peguen le peguen al protagonista Clara le va a volver el golpe o le peguen a Clara por eso es importante tener eh, tener a Clara al lado de, de este, o al tanque en este caso ve aquí usamos la defensa siempre tengan cuidado de utilizar la ulti porque la ulti creo que como que les quita el escudo que les pone o algo así no estoy muy seguro pero yo lo que hago es utilizar la ulti en el mismo turno, que puedo usar el escudo. Complicado. Aquí lo que tienen que hacer es venirse con el prota, usan el escudo para entrar con un escudo y ya. Entonces creo que con eso entras con un escudo. Aquí le vamos a pegar siempre a Kafka, ¿va? Ok, aquí, después de que use a CL, me van a pegar 3, entonces voy a utilizar la ulti de clara para que les devuelva un poco el daño y que sea más rápido todo. Y uso esta ulti para hacer más daño y ya está. Me pega, le devuelvo el golpe, o sea, le pego este y le pego a Kafka también, entonces es bastante importante. Ok, aquí voy a usar esto para quitarle eh, la cosa negativa a Clara. Y se lo quito. Y ya con eso ya podemos usar a Clara otra vez. Como pueden ver tenemos cura curación excesiva. Y... Y, y ya. Bueno, ven, ya matamos la segunda fase. O sea, sin ningún problema. Aquí, la verdad es que... En vez de... De Natasha, pueden usar a marzo, a 7 de marzo. Pueden usar a 7 de marzo. Si no tienen a Natasha. Para meter congelación o... o tal vez algún buffer o de buffer, Porque como pueden ver... Eh, Natasha la tenemos en caso de emergencia. Por si... No sé, pasa algo. La tenemos en caso de emergencia, usar su ulti, usar su curación. Y también Natasha porque tiene daño físico y, y pues nos ayuda bastante, la verdad. Aquí usamos la ulti. O sea, pueden ver que no es no muy complicado. O sea, solo una cierta estrategia y ya está. Defensa. Atacamos normal. Y le devuelve el golpe y ya estaría. Y ya. Esa es la estrategia. Espero hayan entendido. Ok, aquí... Voy a farmear esto. La verdad es que... Estoy buscando una en concreto. Y bueno, bueno. Y bueno, gente. Eso sería todo de cómo pasarse. El mundo 5. Espero hayan entendido, pero yo espero les haya servido. Díganme en los comentarios si les funcionó. Si les funcionó, ya saben, esta es la técnica que yo utilicé. Soy free to play, no ocupas tener todos los personajes del, del juego duplicados al 6. O sea, es una técnica que a mí me funcionó y se las quería compartir. Déjenme un me gusta para ver el tutorial del mundo 6, que es básicamente con este mismo equipo, solo que cambiando una, algunas estrategias, algunas cosas. Así que nada, eso sería todo, yo soy Citra y nos vemos en la próxima. <risa>